Este fin de semana estamos corriendo el Abierto Internacional de Mountain Bike en la Ciudad Cultural. ¿sí? Es una carrera de nivel internacional con puntos UCI C1, eh, que bueno, va a traer a corredores tanto los top de, de acá del país como de países vecinos. Así que esperamos una gran cantidad de bikers que van a acercarse a Jujuy este fin de semana. ¿Aproximadamente cuántos instructores Aproximadamente 300 bikers vamos a tener corriendo en el circuito. Eh, esto es un muy buen número sí para hacer una, una carrera de, de que, hasta, bueno, como te dice, se atrae a gente de todo el país, entre mayores e infantiles. ¿Y desde qué hora se pueden dar cita en el lugar? Eh, este Vamos a estar corriendo el sábado, ¿sí? a partir desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Los infantiles van a estar corriendo a las 14.30, así que invitamos a todos que se sumen. Eh, y el domingo a partir de las 9 horas van a estar corriendo los mayores y a las 12 horas del domingo va a ser el plato fuerte que es la categoría elite, donde sí están todos los, los corredores de, de nivel top. ¿Y aproximadamente cuántos kilómetros por...? So, el circuito tiene aproximadamente 4,5 kilómetros, es un circuito urbano, sí que está eh, en, armado en el medio de la ciudad cultural, el cual llevó muchísimo trabajo. Eh, déjame agradecerte a la Dirección de Puerto de la Municipalidad, eh, que nos viene eh, ayudando ya desde hace un mes en el armado de, del circuito, también a la secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, que ellos eh, bueno, tuvieron para el, más que nada para el trazado de sendas, así que eh, es un circuito muy entretenido, invitamos a toda la gente que se acerque. ¿Qué significa para ustedes recibir este reporte, esta distinción? La verdad que es muy importante porque es un trabajo que viene haciéndose junto a la Dirección de Deporte también de la Municipalidad hace dos años y es como el, el, la coronación, digamos, de un trabajo de, de mucho tiempo. Así que desde el club estamos muy orgullosos eh, y tener el apoyo tanto del gobierno de la provincia como de la Municipalidad eh, hace que bueno, este evento tenga eh, mayor eh, fuerza y, bueno, y, y podamos tener también eh, mayor recurso. Eh, humano para poder dar a la gente un, un buen espectáculo. Este gran evento que se está organizando por primera vez acá en la, en la provincia con el Club Jujeño de Montambay, nosotros ya venimos colaborando hace ya dos años con, con, con el presidente, con el, con el arquitecto Luis Torino que se nos acercó a la elección de deporte, bueno y esto fue creciendo y ellos eh, hoy son artífices de este gran evento que va a ser para toda la provincia este, y como decía él recién, esto es un gran apoyo tanto del gobierno como de la municipalidad y del Consejo Deliberante para que esto sea un, un evento que venga a quedarse e instalarse acá en la provincia. Bueno, desde, el, desde la Dirección General de Deporte nosotros eh, trabajamos eh, con todo, con todo lo que es recursos humanos, con los profesores, con todas las con las instalaciones nuestras que nosotros tenemos desde la Dirección de Deporte porque esto hay que decirlo, eh, no solamente es el lugar, sino todo lo que conlleva hacer un, este evento y desde el Consejo Deliberante, la concejal Patricia Moya, eh, porque esto hubo que, eh, armar un, se tuvo que armar un circuito este, y bueno, y para eso se requiere tanto de la gente de la municipalidad, no solamente de la dirección de deportes, sino de la parte de obras, también como en el, con el Consejo Deliberante. La verdad que un evento importantísimo para la Ciudad de San Salvador de Jujuy, la segunda fecha del Nacional de Mountain Bike, donde vamos a recibir más de 300 competidores. Creo que este es un dato fundamental y por supuesto el Consejo Deliberante apoyando lo que es el deporte, apoyando lo que es esta gran iniciativa e invitando a todos los jujeños a acompañar el sábado y el domingo en la Ciudad Cultural va a ser un gran espectáculo y con deportistas de alto rendimiento, así que creo que, que, que es fundamental para poder seguir desarrollando el deporte.